El pasado martes tuvo lugar la interpelación al ministro Bonomi, interpelación que se había planteado hace un mes por parte del Partido Nacional, para que viniera a responder a propósito de la crisis desatada en las cárceles. El Partido Colorado dio sus votos para la interpelación. Ningún partido de la oposición por sí solo puede llamar a un ministro, porque se requieren 33 votos para esa solicitud, por lo tanto, siempre eh, la oposición tiene que coordinar para hacer estos llamados. Nosotros habíamos dado nuestros votos porque entendemos que la situación es grave, la situación de inseguridad es grave, absolutamente grave, y porque además creemos que el Ministerio viene actuando muy mal también en el tema de las cárceles. Como ustedes saben, eh, la sesión duró varias horas y tuvimos este, dos instancias, tres instancias, tres instancias que nos parecen que bueno que ameritan a hombre de comentario. La primera es que el Frente Amplio se haya negado a que el comisionado parlamentario estuviera en sala. Así como nosotros habilitamos que los asesores del ministro estén y eh, le aporten los datos que tengan que aportarle, el comisionado parlamentario, que es asesor del parlamento, eh, debería haber estado en sala la segunda, segunda cosa es eh, el voto de censura la moción de censura el partido nacional plantea una moción de censura eh, que nosotros entendemos fue no en el momento oportuno debería haberse presentado en todo caso más tarde cuando hablaran todos los partidos de la oposición había hablado solo el partido nacional y el ministro no había hablado el partido rural no había hablado el partido independiente entendimos que el mejor momento para presentar esa moción era luego que hablar el Partido Lorado y el Partido Independiente. Y como tercera cosa, que también eh, entiendo es una equivocación, es que el Partido Nacional se ha retirado de sala. Me parece que una interpelación donde están los votos para llamar al ministro y que venga, a medida que estemos en sala y que eh, nos escuchemos, que todos los partidos puedan expresarse y ser escuchados. El próximo lunes tenemos la eh, sesión, próximo lunes 11 a la hora 11, la sesión para llevar a la discusión sobre la moción de censura. Allí eh, nosotros seremos muy eh, claros, muy enfáticos en rechazar lo que es esta política de seguridad, política de inseguridad que lleva adelante el gobierno, hace ya... Eh, varios meses que venimos sosteniendo que el Ministro Bonomi tiene que dar un paso al costado y vamos a mantener esa actitud eh, el próximo lunes. La semana que viene estaremos comentando cuáles son las consecuencias que tuvo esa eh, sesión convocada al efecto.